Vamos a dividir la pantalla en eh, prácticamente eh, tres secciones para entender cómo funciona. En la parte superior eh, tenemos eh, la barra de botones, digámoslo así, la barra de herramientas. Aquí es eh, para poder convocar todas las funciones eh, prácticamente de la plataforma de operaciones de MetaTrader que le decía yo hace un momento, es una plataforma de operaciones, no es solamente una plataforma de gráficos, sino que es también para eh, tres funciones en total, la primera es la más usada para el, eh, evaluar gráficos, la segunda eh, función es para comunicarte con el broker, decíamos que es bidireccional el flujo de información de la plataforma, el broker te envía su información que son los precios y a la vez tú le envías información que son tus órdenes, ¿no? Y eh, la tercera función que tiene es para conectar la plataforma para que el feed de precios que el broker te dé lo puedas lanzar a otro programa que pueda tener la capacidad de recibir eh, feeds de precios externos, entonces eh, son básicamente las tres funciones que tiene MetaTrader. A, eh, arriba de esta función decíamos todas las funciones se pueden convocar con estos botones, pero hay una forma adicional para convocar las funciones que es eh, precisamente la parte superior, la barra de menús, la barra de, de los menús de, de funciones de MetaTrader. Desde ahí, todas las funciones absolutamente se pueden llamar, se pueden convocar. Entonces, de, si alguien ahí en el chat, cuando vean que alguien pregunta eh, por qué no se puede ver el video, si le puede contestar, tienes que darle play al video Leo Faez para que puedas estar eh, eh, viendo el video eh, les decía yo, eh, desde esta barra, eh, en la zona esta naranja que tengo desde la barra de menús, puedes convocar también todas las funciones entonces, si hay alguna función que tú no ocupas mucho lo recomendable es que la quites de la sección de botones para te que, que te quede lo más pequeña posible lo ideal es tenerla en un renglón o, o dos renglones cuando mucho y este, muchísimas gracias ahí a la gente que me está ayudando a hacer el soporte técnico eh, y eh, dejar solamente las cosas que sí usas rutinariamente para eh, poder este eh, optimizar el espacio después abajo de esto viene la parte digamos de trabajo, ¿no? donde realmente voy a estar eh, eh, ejerciendo el uso de la plataforma y esta corre para ser así muy meticulosos corre hasta este punto, todo esto es el área de trabajo, todo esto es lo que voy a utilizar, para poder ver gráficos, y para poder hacer cosas, y más abajo de eso, viene una última sección, que es el área, que se utiliza para tener información, eh, es digamos la barra de información, y es justamente esta última barra, donde entre otras cosas, puedo tener la información de si estoy conectado, ...y eh, si estoy recibiendo información. Básicamente, eh, esto es lo que tienes... Eh, ...como podrías dividir la plataforma de, de operación de MetaTrader. Una de las cosas que me gusta de MetaTrader, aparte de que es muy ligera... ...puedo yo tener varias plataformas de MetaTrader abiertas en mi computador. Entonces, si yo por ejemplo tengo varios monitores puedo optar por abrir dos plataformas de MetaTrader al mismo tiempo, tengo que instalar dos veces la plataforma, Ten, tienes que cambiarle el nombre a cada distinta instalación y lo puedes hacer este uso eh, también puedes correr la, la plataforma de MetaTrader de, MetaTrader de forma digamos eh, portátil te voy a, déjame quitar aquí la, los colorcitos estos eh, te voy a mostrar lo que es la pantalla eh, te voy a mostrar en la pantalla el menú de MetaTrader el menú de archivos de MetaTrader normalmente se coloca en el menú de archivos de programa y bueno pues dependiendo esta es la versión de, de Wanda o es la, la, el, la terminal de Wanda y por eso le pone Wanda MetaTrader al programa eh, si yo quisiera instalar otra podría poner Wanda 2 por ejemplo y si yo una vez instalado el, el MetaTrader copio este directorio completo y lo pego en una USB, corriendo el programa Terminal, este de aquí, el que es eh, eh, aplicación, Terminal, porque fíjate que tengo Terminal que es un icono, Terminal que es una interrogante, el que dice Terminal, eh, aplicación, el que tiene estas dos ventanitas azules, si le doy doble clic desde mi, mi USB, puedo correr esa, esa aplicación, de manera portátil y esto es muy útil que por lo menos si tienes una USB de cierta capacidad, lo, lo copies, eh, ese menú lo pegues, para si tienes una emergencia, puedas tú salir corriendo a otro lugar, buscar otra computadora, meterle esa USB, correr el MetaTrader desde ahí y puedas seguir trabajando. Se, a mí, yo cuando descubrí ese truco se me hizo una, una lo que le faltaba, digamos, a MetaTrader, ¿no? Que es la portabilidad, poder funcionar en cualquier otro lado. Si te vas de viaje y quieres utilizar tu MetaTrader, este, desde, no sé, eh, eh, la laptop que normalmente no usas para operar, así lo puedes hacer y lo puedes hacer muy rápido sin tener que estar teniendo la plataforma instalada en la laptop o inclusive desde la computadora del hotel, por ejemplo, podrías estarlo haciendo. Podría ser una, una alternativa. Estoy eh, dándote ideas al azar. A mí la función más eh, práctica que me parece es la de tener el respaldo de algo. Donde yo pueda llevarme el MetaTrader con por lo menos los acomodos de pantalla que eh, a mí me gusten O que yo utilizo rutinariamente. Para eh, poder eh, eh, pues mantener la actividad lo más rápido posible. ¿no? Entonces ese es el otro truco. Por cierto ya que estamos aquí. Cuando tú te bajas un... un, eh, un eh, bueno, vamos por orden. Esto ahorita la voy a volver a ver para enseñarte cómo instalar los estudios y los Expert Advisors. Pero, por lo pronto, este esto es eh, eh, donde se encuentra el programa. Eh, después también vamos a ver otra cosa que es dónde puedes encontrar eh, eh, tu tus eh, programas o tus Expert Advisors si utilizas eh, una plataforma que estuvo instalada en el, en el directorio de archivos de programa y no en el de raíz del de disco C. A mí me parece que si tienes Windows Vista, eh, lo mejor que puedes hacer es instalar eh, eh, tu plataforma fuera del directorio de de archivos de programa y mejor instalarlo en el directorio de raíz o en algún otro directorio fuera de ese de archivos de programa, porque eh, cuando lo instalas eh, eh, en el menú de en el directorio de archivos de programa, te separa las cosas, crea una copia virtual, digamos de los indicadores y todo lo que estás utilizando, que no tiene que ver con el paquete de origen, en eh, una cosa que se llama eh, Virtual Store, eh, y ahí eh, eh, a veces es medio complicado encontrarlo para los que no, no, no usan mucho a Windows, pero o no le, no le saben mucho a las tripas de Windows, pero bueno, regresando al tema de la plataforma, todas estas ventanas que vienen de origen, yo he visto gente que utiliza eternamente esto y jamás le da un solo clic a estas partes, y me pregunto yo, ¿y para qué lo tienes entonces puesto? Ah, es que se podrían quitar, claro que sí, todo esto se puede mover. Igual que eh, puedes tú mover eh, eh, las partes del de, de menú de botones Y lo puedes dejar como una ventana adicional, por ejemplo Para ocupar este espacio de la pantalla Que es una buena solución Si tú estás eh, eh, utilizando eh, MetaTrader en un lugar donde hay una pantalla muy chiquita Esta, esta resolución que estás viendo, por cierto, es de 800x600 Porque es la que permite una fluidez mejor de los datos eh, Al menos para mi computadora eh, Y... Eh, eh, yo utilizo eh, monitores mucho más grandes y utilizo dos monitores en esta máquina y tengo otros dos en otra, pero bueno, este, eh, lo que quiero decir es cuando, pero pues podría llegar a utilizar una pantalla tan chiquita, por ejemplo, si tú estás utilizando una eh, una mini lab por ahí alguien si le quiere ayudar a Josué a que nos vea, este, eh, si usted está viendo una eh, eh, la pantalla en una en una mini lap eh, usted o una netbook les llaman, este, probablemente tenga una pantalla pequeña. Esta es una opción, ¿no? Eh, la de poder organizar eh, los menús, por ejemplo, eh, el de los time frames si quiere, fuera. Fíjese que para poder mover eh, los distintas componentes del menú, lo único que tiene que hacer es tocarlos en la orilla punteada que tiene en el lado izquierdo y arrastrarlo a otro lado. Puedo ponerlo, en, eh, digamos, eh, en el mismo espacio de eh, mi lado eh, izquierdo, lo puedo poner, creo que en el derecho también se puede poner, si sí, ahí está, mire, lo puedo poner en la parte inferior, en fin, yo puedo utilizar eh, todos los extremos para repartir mis botones como yo prefiera puedo también quitarlos ¿no? por completo, por ejemplo voy a deshacerme del menú de periodicidad simplemente lo saqué de la barra de herramientas, lo voy a volver a hacer con este otro menú, lo saco y oprimo el tachecito para cerrar esta mini ventana que me queda flotante esto se llama ventana flotante y dejo de tenerlo ahí, si lo quiero volver a convocar entonces ahí sí tengo que irme a ver a la barra de herramientas por cierto, lo voy a explicar todo con el idioma en inglés, porque es como default, eh, eh, por default, este, antes te lo tenía y yo me acostumbré eh, a, a utilizarlo así, pero si usted lo pone en español, por la posición se puede guiar y es exactamente lo mismo. ¿eh? Puede convocar sus menús de herramienta otra vez, se los pone donde la última vez que usted los dejó, y eh, de esta manera los puede estar viendo otra vez. A las herramientas, les decía hace un rato, eh, las he puesto eh, justamente para que muestren absolutamente todos sus contenidos, pero también se puede variar eh, la cantidad de elementos que muestra cada uno de ellos. Y se lo voy a mostrar en un rato más. Eh, por acá dice, usa el demo, es gratis, sí, perfecto. Pero usar MetaTrader, ¿qué inversión mínima piden para abrir una cuenta? Para usar MetaTrader, lo, hay brokers, la mayoría de los brokers ya este, te piden la misma inversión normal. Eh, hay algunos eh, que piden, porque lo ponen como una ventaja adicional, y piden un mínimo adicional. Por ejemplo, si el mínimo para abrir cuentas es de 100 dólares, piden, no sé, este, 2000 dólares, por ponerte un caso, ¿no? Este creo que por ejemplo forex.com era de los que hacían esa variación, no me creas absolutamente nada de lo que te estoy diciendo en ese aspecto ve directamente con el broker que te interese y prueba este, ¿cómo se llama o pregúntale al soporte técnico que tengan para ver si hay algún requerimiento, pero normalmente ya casi nadie está exigiendo nada adicional porque de hecho MetaTrader y sobre todo esta versión 4 fue una plataforma que cada vez más y más brokers empezaron a tomar eh, cuando MetaTrader empezó eh, eh, normalmente los brokers de Europa del Este eran los únicos que lo tenían porque pues era el vecino de ellos ¿no? MetaTrader es una compañía de Chipre después de, de, de un tiempo y que empezó a, a, a ser digamos eh, pedida por otros brokers eh, eh, o bueno los clientes de otros brokers empezaron a pedir eh, MetaTrader eh, empezaron a ofrecerlo cada vez más y más brokers hasta que ahora ya prácticamente es digamos la plataforma por default, ¿no? Es la plataforma que casi seguro en todos los brokers te encuentras, por eso es que también es muy útil aprender a utilizar MetaTrader. Y por esa misma función es un elemento mínimo de competitividad en los brokers, ¿no? o sea, broker que no tiene MetaTrader, broker que se mete en, en que se arriesga a perder clientes. Entonces, realmente no hay este eh, eh, mucho problema que tú digas, bueno y si yo quiero tener una plataforma de MetaTrader este, con cuenta real, necesito tener una gran cantidad de dinero, no, no, de hecho es este, una de las plataformas más democráticas por lo mismo. ¿no? Regresando al, al tema de, de, de lo que es precisamente esto de, de las partes de MetaTrader, lo mismo que puedo hacer yo con los botones de cambiarlos de lugar, lo puedo hacer con cualquiera otra parte de la plataforma. Por ejemplo, yo puedo sacar la terminal y colocarla en otro lado y ponerla al tamaño que yo quiera o ponerla, por ejemplo, afuera en otra pantalla y estar trabajando la terminal desde otra pantalla. Perfectamente es posible eso, eh, hacerlo con MetaTrader. Si tú tienes más de un monitor, puedes hacerlo perfectamente. Puedes hacerlo con cualquiera de las partes puedes estarlas teniendo y convocándolas y desconvocándolas este, aquí por ejemplo me la interpretó como que la puse como una extensión de la parte inferior eh, puedes eh, eh, ampliarlas y minimizarlas, lo, lo que quería no era hacer eso, sino eh, sacarla del contexto este, ups, creo que Voy a tener que cerrar otras cosas para poder eh, hacerlo Pero en fin Vamos a ver si ahora sí ya me deja Es que aquí, como estoy trabajando con un monitor muy chico Ahí está ya Puedo yo colocarlo de tantas maneras como quiera ¿no? Creo que esa, esa idea queda clara Hasta ahorita hay alguna duda en que se puede... Eh, no vamos a recomendar brokers eh, eh, mi estimada Leo Faes porque el broker ideal es el que se adapta a tus necesidades eh, yo lo que te recomiendo es que uses un broker eh, regulado por un buen regulador como son, los mejores son el de Estados Unidos, la NFA de Estados Unidos eh, el segundo mejor regulador del mundo me parece que es la FSA del Reino Unido porque hay muchas FSAs este eh, la Financial Service Authorities, que creo que le acaban de cambiar el nombre a la parte que regula los brokers, pero vamos, la regulación eh, británica es la segunda más exigente, la tercera la de Japón, y después de ahí ya empiezan a bajar este, la confiabilidad, digamos, de sus centros reguladores. Pero yo sí me abstendría de estar recomendando brokers eh, y... Te diría, toma con suspicacia las recomendaciones que veas en el chat, si alguien te recomienda un broker, porque pues puede ser su experiencia, pero eh, eh, a lo mejor no es el mejor para ti. ¿no? Eh, yo, yo digo que el mejor que es el que te ofrece exactamente lo que tú necesitas, y eso tiene que ver más con el tamaño de contrato mínimo que te dejan abrir, con el tamaño, eh, la velocidad de respuesta, con el soporte técnico, si es en tu idioma o no es en tu idioma, y con el regulador sobre todo, ¿no? Es, eh, y, y en los montos que te piden para abrir cuenta, ¿no? eh, si eso coincide con tu realidad es bueno para ti ese broker, si no, no es bueno para ti ese broker, retomando el tema de la plataforma, eh, me parece que eh, eh, otro de los puntos interesantes que habría que estar teniendo en cuenta, cuando hablamos de, de la plataforma de MetaTrader, eh, aparte de que yo puedo mover las cosas Es que hay formas de hacer esto mucho más rápido Por ejemplo, si yo quiero abrir la terminal Puedo oprimir control T Déjame poner que esto te diga qué botoncitos estoy apretando Para que puedas estar Este Teniendo esa información en la pantalla Ah, no me digas A ver si puedo hacerlo así Este, si yo primo, ahí está, control T abro la, la plataforma la parte de, de, de eh, la terminal si yo primo por ejemplo control m no, no me hizo caso pero no sé por qué no me está dejando ver la terminal pero ahorita la ponemos ahí está control m no sé por qué no me está cachando la idea de que estoy oprimiendo control M. Debe ser que el programita este que tengo abierto tiene alguna función con control M. Pero bueno, con control M puedes convocar el Market Wash, que es donde puedes ver los pares, que ahorita vamos a trabajar sobre él. Si oprimo yo este, por ejemplo, eh, control D, puedo tener la ventana de datos, que es la que sirve para poder tener la información de cómo va. Eh, eh, eh, lo que está sucediendo en cada una de las eh, velitas o de los periodos de mi gráfico ya sea lo directamente que tiene que ver con el precio, que aquí por cierto tú puedes ver que tengo dos columnas, a lo mejor eh, tu metatrader solo muestra una columna si le das botón contrario te da la opción Last Data, esto te deja fijo eh, cuando lo activas te deja fijo en la primera columna la información de si te fijas no cambia, es la información de la vela actual y en la segunda columna la información de la vela donde tengo mi mouse de tal manera que yo pueda hacer las comparaciones de manera muy fácil por ejemplo yo quiero saber, aquí abajo tengo un indicador que se llama CCI el Commodity Channel Index, si yo quiero ver cuál es la diferencia entre el nivel que tenía el Commodity Channel Index en este nivel y en este nivel en vez de tener que andar aprendiendo el numerito y haciendo la comparación simplemente me coloco en el lugar donde quiero comparar y veo en la parte inferior digo ah mira el que tengo eh, en, la, en el momento actual es de menos 79 y el que tengo donde tengo el mouse es menos 88 y ahí puedo ver mucho más rápidamente cuál es la diferencia de ellos ¿no? entonces ahí está otro de los, de los trucos que te pueden facilitar la vida yo veo de repente que hay mucha gente que anda haciendo, eh, miniendo mucho el mouse para tratar de comparar las cifras y sobre todo en aquellos niveles donde tú dices y ya realmente, por ejemplo ya habrá roto el máximo, esta vela que tengo ahorita habrá roto el máximo de esta ah pues ahí lo puedo ver, no el high que tengo en esta parte lo voy a ver el high que tengo en esta vela era de eh, 97.50 y el high que tengo actualmente es de 97.44 entonces pues todavía no lo rompe si ¿Sí me explico, para eso te sirve este Data eh, eh, Window la otra opción si te fijas también lo puedo convocar con estos botoncitos, y si no tengo los botoncitos te decía, también desde el menú de herramientas lo puedo buscar tengo Market Watch, Data Window, el Navigator, que ahorita vamos a ver varios usos del Navigator eh, pero te sirve por ejemplo para jalar este, indicadores de manera muy rápida en vez de andarlos buscando puedes estarlo convocando solo lo, uh, eh, lo arrastras lo sueltas sobre el gráfico que quieres utilizar y te aparece automáticamente y un truco adicional yo puedo hacer que los dos si no quiero ocupar ya me dejó las gráficas muy chiquitas yo quiero tener estos dos indicadores y que no me ocupen espacio adicional con botón contrario voy a borrar esta ventana de indicador y sobre la del el MACD por ejemplo voy a aplicar el, el CCI, el Commodity Channel Index lo suelto aquí y en la misma pantalla voy a compartir los datos entonces ahí tengo el MACD funcionando por un lado y tengo el CCI funcionando de maneras independientes los dos eh, eh, funcionan como indicadores del precio pero compartiendo el mismo espacio, pero hay una función adicional que puedo hacer yo por ejemplo, puedo yo este. Casi todas las funciones también las puedes convocar con el botón contrario. Ahorita lo que voy a hacer es voy a llamar a mi lista de indicadores con el menú contextual, que también lo puedo llamar. Y ahorita vas a ver, te voy a dar una lista de todos los los eh, eh, shortcuts, les llaman los eh, eh, botones de acceso rápido, pero eh, desde el botón contrario lo puedo hacer y eh, de alguna manera. Puedo yo por ejemplo decir, sabes qué, quítame el MACD y déjame solo el CCI. Y ahora lo que voy a hacer a continuación. Es estar poniéndole un promedio móvil. Imagínate que yo quiero tener un promedio móvil al CCI. Porque mi técnica sí dice que debe ser. Entonces voy a ponerle un, un, botón, este, un botón. Un promedio móvil, perdón, al CCI. Lo que tengo que hacer es. Buscar el promedio móvil, Moving Average, lo arrastro y lo suelto sobre el CCI, y ahí le voy a decir, sabes qué, Pónmelo y voy a decir, bueno, yo quiero un promedio de 5, por ejemplo, simple, pero en vez de aplicado al Close Price, ¿no? cuando no te dice nada más que Close, si lo pongo y lo arrastro sobre esto, lo puedo también, este, sobre acomodar sobre el indicador que tenía previamente a la ventana, si te, si te fijas, y entonces a la hora de que le doy eh, aceptar, lo que hace es que me suaviza el CCI con un promedio móvil. Del tipo que yo quiera lo puedo aplicar. ¿Vale? Puedo cambiarle las propiedades a el MACD. Puedes hacerlo tratando de este, oprimir el botón contrario. Te pasas a la ventana de lista de indicadores. Y ahí le das... Eh, le puedes dar doble clic al indicador que quieres y ahí le puedes cambiar, por ejemplo yo creo que sea ahora eh, eh, suavizado linealmente y ahí viene cierra, y ahí me lo hace suavizado ¿no? en fin tienes todas eh, las eh, las cosas eh, leofas eh, ya comentamos que hoy no vamos a hablar sobre brokers vale eh, continuando con más, vámonos con. Bueno, ya vimos entonces cómo jalar y convocar desde la, el navegador, eh, digamos, estudios, ¿no? Al gráfico. Y también ya vimos cómo este, estar eh, convocando un estudio sobre otro estudio para que mostraran información relacionada al precio al mismo tiempo. Es decir, para economizar el tamaño de la pantalla. Pero también ya vimos. ¿Cómo aplicarle un indicador a otro indicador? ¿no? ¿Cómo hacer un indicador más complejo o agregarle más funciones? ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda con esto que estamos hablando? No te preocupes. Este, ¿Alguna duda con esto que hemos eh, viendo hasta ahorita? No. Perfecto. Vámonos a la siguiente parte que es... ¿Cómo convocar un indicador? Bueno, ya viste cómo convocar un indicador utilizando el Navigator... Ya que estamos hablando de agregar eh, indicadores, y, y ya viste también cómo puedes eh, agregar y quitar. Otra forma de cambiar, por, por cierto, las propiedades de los indicadores, es haciendo clic sobre el indicador, sobre la línea que despliega el indicador. Puedo cambiarle las propiedades, oprimiendo propiedades, o puedo, con el botón contrario estoy haciendo clic... Pedir que borre el indicador, o que borre toda la ventana de plano, o que me convoque la lista de indicadores, por si no le atino al que quiero agarrar. Voy a pedir que me borre toda la ventana, tengo otra vez el gráfico limpio, y voy a ver otra forma de agregar indicadores. Otra forma de agregar indicadores es utilizando el botón para agregar indicadores, este de aquí que dice indicadores, y vienen ordenados... En la parte superior, los que más reciente he usado Y en la parte inferior, ya ordenados por eh, los tipos de indicadores que hay De tendencia, por ejemplo, los promedios móviles, las bandas Bollinger este, eh, Todos aquellos que se utilizan para la tendencia Los osciladores, MACD, este, el oscilador de MACD, el de Marker eh, No sé por qué en osciladores aparece Chimoku, pero Ahí lo pusieron, yo lo hubiera puesto en tendencia, pero en fin, cosas de los programadores. Los indicadores relacionados con volumen, que ahorita vamos a hablar eh, del volumen. Eh, el volumen lo puedes ver en tu gráfico, oprimiendo las teclas Control l Si te fijas, aparece en la parte inferior, unas barritas. Estas barritas son los indicadores, por cierto, si quieres comprimir el tamaño del gráfico para ver más allá de los límites que normalmente te deja lo que haces es que tomas el mouse lo pones en la parte superior del área de precios y lo jalas hacia abajo y se comprimen los gráficos o lo que es lo mismo, te enseña más alrededor de eh, donde está la actividad normal del precio normalmente por default un gráfico te muestra el espacio que ocupan los gráficos de las velas que tienes visibles si yo hago un zoom out si te fijas me da más espacio fíjate por ejemplo aquí el precio superior es 104 y el precio inferior es 92.34 si yo hago un zoom in que por cierto otra forma de hacer zoom in ya, las formas de hacer zoom in son con estas lupitas zoom in significa que me voy a acercar y esto es lo más grande que puedo ver mis velas y zoom out es lo más lejos que puedo poner mis velas vale hay ah, aparte de esto si no quieres tener las velitas en tu, en tu pantalla lo que puede, las, perdón las lupitas en tu pantalla lo que puedes hacer es oprimir la tecla más y se agranda la pantalla si yo ahí debería decir tecla de sustracción pero bueno si yo oprimo menos se aleja vale entonces con la tecla más puedo acercarme, con la tecla menos puedo hacer, eh, eh, alejarme eh, otra eh, forma que puedo yo hacer para cambiar el tamaño de las velas es colocando mi mouse en la parte de abajo donde están las fechas y arrastrar el gráfico de un lado al otro por ejemplo si yo lo arrastro hacia la derecha me lo contrae si yo lo arrastro hacia la izquierda me lo agranda, o sea me hace el zoom in ¿Vale? entonces, ahí hay otra forma de hacer las cosas, eh, digamos, más rápida, ¿vale? Otra de las cosas que puedes hacer es cambiar el tipo de gráfico, MetaTrader tiene varios tipos de gráfico, tiene tres básicamente, que es el gráfico de velas, que es el que tienes ahorita, pero puedes pedir gráfico de barras, que es exactamente la misma información, nada más que no cambia de color, bueno, en Metatrix si sí cambia de color, las, las dojis puedes pedir que te las pongan de un color distinto. Te las va a poner en el color del gráfico de línea, que ahorita lo vamos a ver. Y tiene las mismas, el, digamos, las mismas funciones de información. En todo periodo tienes la apertura, el máximo mínimo, ¿no? Como todos, y el cierre que es el que sale hacia el lado derecho. Si yo lo pido en gráfico de de velas es apertura máximo mínimo igual voy a dejarlo para que no se confunda con el volumen y tengo este como se llama el precio de cierre si es alcista la vela es de un color y si es bajista es de otro color dependiendo de cómo lo haya programado ahorita vamos a ver cómo podemos hacer esos cambios nada más antes te quiero enseñar el otro tipo de gráfico que puedes poner que es el de línea que es una línea que conecta todos los cierres de precio y la única que está variando pues es obviamente la última punta que es la que expresa el tamaño actual de la vela, por ejemplo si me pongo en gráficos de un minuto, veremos que cambia de tamaño de forma mucho más rápida, aquí no se nota mucho porque tengo el gráfico muy comprimido, cómo lo descomprimes rápidamente, solo le das doble clic a la zona de precios, y automáticamente se descomprime, queda como queda en automático, o está sea, solo mostrando el espacio que tienes en la pantalla, entonces te fijas ya vimos varios trucos aquí vimos cómo acercar y alejar me voy a regresar al gráfico de velas puedo eh, alejar la cámara digamos hacer un zoom out ver más velas en la pantalla o puedo ver menos velas, al tamaño de velas que me resulte cómodo a mi vista para interpretar lo que está pasando pero que a la vez me deje ver suficiente histórico para que no se me vayan los soportes y resistencias que hay por detrás ¿no? y puedo este, comprimir esto, por ejemplo, si yo quiero, y ahorita vamos a verlo con más detalle, pero si yo quiero, por ejemplo, trazar un Fibonacci y ver dónde se acaba, si mi swing de Fibonacci es eh, justamente en este nivel, y yo no quiero, este, eh, yo quiero ver dónde terminaría, por ejemplo, la extensión del 127, tengo que jalar hacia abajo, si quiero ver el 161, tengo que jalar más hacia abajo. ¿Se ¿Sí me explicó? Por cierto, verás que en mi gráfico, en mi Fibonacci, no se ven los precios. Ahorita te enseño cómo cambiar esto. A mí me acomoda no ver todos los niveles, porque de repente cuando eh, eh, tienes un Fibonacci muy chiquito, mientras más niveles tienes, pues más se montan entre ellos. Y prefiero eh, tener solo algunos de, de referencia y otros no, también te voy a enseñar cómo ponerlo, no cómo mostrarlos así, pero básicamente esto es este, ahorita vamos a ver todo lo demás. ¿Hay alguna duda de lo que estamos viendo hasta ahorita? No, vámonos con el eh, bueno. Si hay alguna duda por ahí, escríbamela y las vamos resolviendo. Este eh, hay otra cosa que puedo hacer, yo puedo tener un espacio a la derecha para darme una idea de qué más podría estar pasando se aplica con esto que se llama eh, chart shift cuando lo primo, automáticamente me genera un espacio, a lo mejor este no es el espacio ideal para mí. yo quisiera variarlo te fijas cuando oprimí chart shift, apareció un triangulito de color oscuro en la parte superior si yo este triangulito lo aprieto hacia o lo recorro hacia el lado derecho, se hace más pequeño el espacio extra que me da si yo lo corro hacia la izquierda me da más espacio vale, entonces depende de tus preferencias de lo que quieras estar haciendo, el nivel ideal donde lo puedes estar soltando la, la ventaja es que lo puedes eh, eh, ajustar, digámoslo así ¿no? en el fondo de la pantalla hay una rejilla, un grid dicen los americanos, eh, que la puedes llamar y eh, digamos convocar y desconvocar a, a placer si tú oprimes las, las teclas control g desaparece y si estaba desaparecido aparece vale con control g lo llamas lo apareces y lo desapareces lo mismo también puedo yo ver dónde acaba cada sesión si yo primo control y aparecen estas líneas punteadas que son los separadores de periodo, me voy por ejemplo a pasar a gráficos de 30 minutos. Esta fue la sesión del día de ayer. Aquí empieza la de Antier. Aquí están varias. Si yo me paso a 4 horas, son las semanas. Si me pongo en diario son los meses. Los periodos que te separa. Y si oprimo control Y otra vez, se desaparecen. Vale. Eso es básicamente lo que tienes en, en, en la posibilidad de poner esas referencias. A mí en lo personal no me gusta porque me hacen ruido, pero eh, si alguien quiere ponerlos, pues ya sabe, con control G pones la rejilla y con control Y pones el separador de periodos. Los puedes poner los dos a la vez o puedes poner ninguno como a mí me gusta normalmente. ¿no? Básicamente esa es otra de las formas que puedes organizar. Ya vimos cómo agregar, eh, estoy tratando de irme en orden para no perder nada, cómo agrega, me estoy yendo por los menús. Eh, ya vimos cómo cambiar los tipos de gráfico, ya vimos cómo acercarnos y alejarnos. Ah, el auto scroll. Normalmente este siempre lo tienes por default presionado. Si lo tienes presionado, lo que va a hacer es que cada vez que el precio cambie, te va a mostrar la última vela si yo quiero ver velas atrás qué está pasando da un problema y es si te fijas, por cierto para ver velas más atrás lo que hago es, coloco el mouse en un espacio en blanco del gráfico en un espacio sin velas y lo arrastro, pero si te fijas como que se me regresa mientras más se mueva el precio menos me deja ver atrás, entonces lo que tengo que hacer es quitarle el auto scroll y entonces ya puedo ver perfectamente lo que hubo atrás en el precio si te fijas ya puedo ver así, que pasó más atrás y si quiero ver lo último que está pasando en el precio, si lo quiero correr de manera rápida, oprimo la tecla fin y me deja ver la última vela, otra forma de hacerlo es pulsando el auto scroll el auto scroll, perdón, pulsando el shift que lo que hace es, pues mostrarme el espacio de separación otra forma de hacerlo es reactivando el auto scroll en cuanto cambie el precio, cualquiera de estas dos, me va, si está pulsada, me va a mostrar la última vela. ¿Vale? Ya vimos de alguna manera incidental que con este menú puedo cambiar los time frames. Si quiero ver el gráfico de un minuto, si quiero ver el gráfico de cinco minutos, de quince, de treinta, de una hora, de cuatro horas, de diario, de semanal y de mensual, ojo que hay algunos brokers que tienen problemas en el feed de eh, en algunos instrumentos del mensual y si lo oprimes se te traba, ojo con eso nada más vale, pero básicamente esto es lo que puedes estar eh, eh, haciendo, no por cierto aquí yo estoy mostrándote el gráfico este a pantalla completa, pero también lo puedo tener a un tamaño distinto Haciendo doble clic sobre su menú superior, sobre su barra superior... ...puedo maximizarlo... ...y pulsando... ...justamente a la altura... ...de los menús... o ...oprimir la, el botón de restaurar de Windows... ...de restaurar de ventana... ...lo puedo tener... ...y lo puedo cambiar de tamaño a como yo desee... ...también puedo tener tantos gráficos yo desee en la pantalla... ...lo de los periodos como es... ...es muy fácil... ...voy a volver a amplificar la pantalla... El gráfico para que se vea más claro. Si te fijas en esta parte de aquí, tengo un minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, una hora, 4 horas, diario, semanal, mensual. Y por si estos no te fueran suficientes, también lo puedes cambiar el time frame utilizando este botón de aquí que dice periodos. Y ahí me aparece una lista desplegable la del relojito, aparece una lista desplegable con todos los time frames posibles estos son los de default, más adelante te voy a enseñar a poner periodos eh, o time frames se llaman en inglés que no están eh, incluidos en esta lista para que los puedas estudiar hay mucha gente que se quejaba de MetaTrader que no te dejaba ver otros time frames distintos te voy a enseñar cómo poderlos ver hasta ahorita alguna duda con lo de los periodos No, no, ¿todo claro? Bueno, estos son los de default, y al rato vamos a ver cómo se cambian. Eh, ya viendo esto, dice la MT4 no libera la pantalla como FXCM, o sea que puedas mover los gráficos sin deformarlos. Si sí, también puedes eh, eh, cambiar eso eh, en la parte de opciones, bueno, le das con el botón contrario y aparece propiedades, o simplemente oprimes F8, Ah, perdón, que el programa que, con el que estoy trabajando para hacer algunas anotaciones, este me lo impide mostrar, pero eh, con F8 también lo podrías convocar, pero si no con el botón contrario, el menú propiedades, o si no, eh, bueno, vamos a dejarlo así, el menú propiedades, y te va a aparecer la ventana de propiedades del gráfico. Aquí es donde puedes cambiar el, el, todas las cosas que tienen que ver, como se ve el gráfico los colores de las distintas partes del gráfico por ejemplo, fíjate que aquí dice negro, blanco eh, gris clarito, lima, lima negro, blanco, lima, etc. ¿no? hay algunos que ya vienen preestablecidos por ejemplo, puedo mostrar la pantalla eh, amarillo sobre negro entonces me cambia los colores me hace varios cambios a la vez, Esto para eso sirve este esquema o puedo poner la pantalla como si fuera ilustración de libro fondo blanco y colores negros, ¿no? y me cambia esos colores, o puedo yo hacer los cambios directamente, por ejemplo, a mí no me apetece que las velas alcistas sean blancas, sino que las quiero verdes, o azules bueno, pues le pongo un azul y automáticamente ahí me deja ver cómo se ve pero a lo que iba, es decir, aquí lo que quiero mostrarte es que puedes cambiar los colores en esta sección otras opciones que puedes cambiar Puedes cambiarle el hecho de que te aparezca el, la información de Open, High, Low, Close. Que es esta que se ve aquí. A mí, por ejemplo, no me acomoda que se vea. Entonces la puedo quitar. Y si le doy a aceptar. Ya me pone los cambios a como lo he dejado. Tengo la pantalla blanca con las velas de otros colores. Y este, ya no me aparece el Open, High, Low, Close. Vuelvo otra vez. Propiedades. Propiedades. Puedo yo pedir, por ejemplo, una cosa que a mí se me hace muy útil, sobre todo cuando estoy operando en timeframes cortos. Ahorita llego con tu duda, ¿eh? de, de lo de que se pueda cambiar el tamaño del gráfico. Este Puedo yo pedir que me muestre la línea de ASK del precio. La, los gráficos en MetaTrader son gráficos de precio BID. BID es el precio al que tú puedes vender, ASK es el precio al que tú puedes comprar. Los gráficos en MetaTrader son BIDs. Pero puedo pedirle que me muestre dónde está el precio ASC. Me voy a acercar a gráficos de un minuto para que se vea, digamos, un poco más eh, eh, clara esa diferencia. Porque si tengo el gráfico muy comprimido, las líneas acaban funcionando, ¿no? Eh, si te fijas aquí yo puedo ver el, el precio ASC. Cuando yo estoy en un mercado muy enralecido, que está muy chiquito de tamaño, esta división o esta separación entre el precio eh, Bid Ask se hace más grande. Aparece más grande, no es que se separen más en números pips. Se separan más porque el gráfico es más grande. Vamos a ponerlo de esta manera. Fíjate que mientras más grande tengo yo mis velas, es decir, mientras menos distancia hay entre el máximo de la vela y el mínimo de la vela eh, eh, que aparece en la pantalla pues obviamente más amplias son las proporciones que me presenta de precio en el escalado. Entonces puedo notar mejor el ASK. Entonces a mí me sirve ese de referencia para poder poner el tema. Me dice, ¿cómo ponías los dos precios? Si sí, te regresas, es en propiedades, y aquí le dices, muéstrame el show ASK line, ¿no? Si lo palomeo, se activa. Si lo despalomeo, se desactiva. Lo mismo que te mostré de la rejilla y del, del separador de periodos, que lo hicimos con teclas, también lo puedes activar y desactivar desde aquí. Los volúmenes que los convoqué con control L, también los puedo convocar y desconvocar desde aquí. Y eh, la descripción de objetos. Ahorita vamos a, a, a ver qué es la descripción de objetos. Eh, voy a poner un objeto en la pantalla... porque no lo puedo amplificar, Quién sabe... pero bueno... la descripción del objeto... es que cuando yo me coloque sobre el objeto... me diga qué hay... básicamente... me parece que por ahí va el asunto... bueno... ahorita vamos con los objetos... Eh, también puedo yo pedir... que la, la gráfica... se eh, deje de estar actualizando se haga, eh, eh, perdón, se deje de estar actualizando se eh, eh, desconecte del feed de precios actuales y también que eh, se haga el espacio este de al lado derecho no, en fin, todas estas proporciones, ahora, la pregunta que me decían de que para que no se deforme el gráfico, yo puedo pedirle que me muestre un tamaño fijo, por ejemplo, yo quiero ver el gráfico en 50 pips estoy viendo el yendo de 50 pips Sería una distancia de 50 entre este precio, que es el máximo que tengo ahorita puesto, y el mínimo. Eh, eh, esto significaría que aquí la tendría que tener en 37 exactos. Esto hace que tenga yo la escala fija. Entonces, si el precio se sale de este, de este nivel, automáticamente me va a desaparecer. Y yo con las flechas, arriba o abajo, cambio la posición de todos los, eh, de todas las velas vale con las, las eh, eh, izquierda y derecha me, me regreso o me adelanto si le quito el auto scroll el que se recorre al final automáticamente cada vez que cambie el precio ya puedo estar moviendo así el gráfico vale y para aquellos que les gusta lo vegan también pueden fijar el uno a uno me voy otra vez a propiedades. Perdón, le fijo el 1 a 1. Y ahí me fija un, un recorrido. Esto es equivalente a eh, si estuvieras, bueno, puedo hacer más chica la pantalla, eso sí. Al si estuvieras tú eh, manejando, digamos, en papel milimétrico, el comportamiento de los gráficos. ¿Vale? dudas, preguntas, comentarios no, no perfecto, ya que tenemos esto yo la verdad es que yo recomiendo para que no se te pierda el precio de repente de vista sobre todo si vas a estar nada más monitoreando y no haciendo cálculos en este momento que lo dejes siempre como por default viene sin escala fija para que el precio se escale en cuanto aparezca nueva o, o, o más vieja información, les decía yo del de, eh, volumen eh, también le puedes cambiar el, el color para que no te genere confusión les estaba seguro que no se podía liberar la pantalla, bueno pues ya ves que sí se puede, yo te recomiendo que cuando uses volumen lo utilices eh, con un color que contraste a los extremos de tus velas para que no se confundan por cierto, otra cosa que puedes hacer es pedirle que el gráfico esté adelante o atrás Voy a ver eh, eh, De explicártelo en este momento Voy a poner una línea en la ¿Qué hice? ¿Quién sabe? Voy a poner una línea en la pantalla Déjame cambiar el, el esquema A un esquema de verde sobre negro Para que resalten los colores que tengo aquí por cierto, todos los gráficos puedes cambiarles el color, todos los elementos no solamente al gráfico, sino a los elementos que pongas puedes cambiarles el color ahorita nos vamos con los elementos nada más, eh, lo que quiero es explicar lo que es tener en el fondo la gráfica o en el frente la gráfica, voy a poner te voy a tener que mostrar esta parte forzosamente, voy a poner una línea extremadamente gruesa, para que se note la diferencia, fíjate cómo la línea de horizontal que tengo aquí ...está por detrás de los precios... ...¿cómo lo sé?... ...porque si yo me acerco... ...puedo ver... ...que las velas no tapan... Eh, ...pero no son tapadas por la línea... ...y esto puede resultar un elemento cómodo... ¿no? ...sobre todo si yo tengo muchas líneas... ...de repente me puede eh, generar confusión... ...¿dónde es que... ...terminó el precio en tal periodo... ...porque la línea me lo está tapando... ...pero hay veces que lo que yo quiero es precisamente... ...ver que el precio... Eh, eh, se subyugue, digamos, a eh, eh, lo que está haciendo el gráfico por ejemplo, si tú dibujas unas bandas de Bollinger voy a agregar un indicador que ya habíamos visto que se agregaba por acá yo eh, eh, quiero que el indicador le voy a poner una línea ahí más o menos gruesa que el indicador este vea yo cuando curvé, por ejemplo, ¿no? yo quiero estar consciente cuando el indicador curvea, y si tengo el gráfico encima, o cuando el, el, el indicador por ejemplo, hace un nuevo máximo aquí si yo tengo el precio si te fijas, eh, en esta configuración no llego a, a verlo bien, puedo yo pedirle al gráfico, que se muestre por encima o que al contrario, ahorita está por encima el gráfico de precios, por encima del indicador puedo yo pedirle que al contrario, que sea al revés y entonces ahí es donde si yo le quito eh, eh, esta posibilidad de Chardon foreground, eh, foreground eh, lo que hace es que ahora sí ya los elementos gráficos tapan las velas y entonces le estoy privilegiando la información visual a eh, el indicador voy a volver a poner la línea para hacer más obvio esto, si te fijas como ahora ya mi línea tapa a las velas entonces para eso para eso te sirve esta última opción, y con eso ya vimos todas las opciones prácticamente que tiene el, el, ¿cómo se llama? el gráfico disponible dudas, preguntas, comentarios hasta aquí no, no, vámonos entonces con otro menú, ya vimos estos dos menús de aquí, ya que los eh, eh, vimos, déjame Tratar de eh, mostrarte con ellos cómo agregar y quitar información, ya que eh, no me es indispensable que esté en la pantalla, porque ya lo usamos para, para explicarte. Este es el estándar, decíamos, ah bueno, lo que hice primero, me coloco sobre alguno de los botones del menú que quiero modificar su contenido. Pulso el botón contrario y me aparece este menú emergente. Me aparece el mismo menú para todos aquí puedo decirle cuáles quiero que se vean, si lo despalomeo deja de verse, si te fijas desapareció uso cualquier otro botón le doy clic en el botón contrario, lo vuelvo a palomear y reaparece, ¿Sí viste y si le doy en customize, en personalizar me aparece esta ventanita hay dos secciones, si te fijas, una que dice available, o sea disponibles y seleccionados y tengo un par de botones, uno que apunta hacia la izquierda, otro que apunta hacia la derecha si yo selecciono algo del menú de la derecha y lo le pulso remove o sea, lo paso a la izquierda, no lo pierdo simplemente lo cambio a ya no seleccionado digamos que yo nunca aplico esto de el, el o sea, nunca cambio el que la eh, vela se esté eh, actualizando y que la vela que la gráfica esté con un periodo en blanco en su principio, puedo yo quitarlos y ya me aparece más chico el menú. Si te fijas, eficientizo ahí el espacio. O yo nunca cambio, yo siempre uso velas y nada más que velas. Otra vez con el botón contrario sobre el botón que yo quiera, pero eh, eh, moverle su contenido y le digo customizar. Puedo yo regresar estos a lo que tenía y quitar los que no quiero. Por ejemplo, yo nunca cambio el tipo de gráfico, por ejemplo. Pues bueno, puedo hacer esto. Entonces ya no me aparecen. La idea es que quites los que no ocupas y dejes solo los que sí ocupas. Lo mismo puedo quitar esto, por ejemplo, y ahí ahorrar espacio, ¿no? El de periodicidad, el de los time timeframes lo puedo quitar, y entonces ya puedo subir esta aquí arriba, y los dos, oye, pero que se me sale de la pantalla, ¿qué pasa? Te enseña hasta donde puedas ver. Entonces, eh, vamos a explicar qué es lo que se puede hacer con esto, para quitarlo lo más rápido posible. En este menú, vamos a ver qué funciones hay en este menú. Voy a minimizar, la, la minimizar, perdón, restaurar el tamaño del gráfico. Te decía yo, tú puedes ver con MetaTrader tantos gráficos como quieras al mismo tiempo. Y la verdad es que cuando yo digo puedes ver tantos cuando quieras, eh, lo digo literalmente: eh, como es tan eficiente en el, en el uso del procesador de tu computadora MetaTrader, puedes tener literalmente un montón de, de gráficos eh, corriendo al mismo tiempo en la pantalla. Y MetaTrader corriendo tan ligerito casi como, como si tuviera solo uno. Digo casi porque sí le ocupa más proceso, pero a veces es imperceptible la diferencia. Puedo yo poner por ahí más gráficos. ¿Cómo agrego un gráfico? Tengo dos opciones. Una, este botoncito de aquí que es el gráfico con la símbolo más, que dice nueva gráfica. Lo presiono y me da las opciones a elegir. Oye, Wanda tiene muchos más pares del que habías estado, del que se ven aquí en tu gráfico. ¿Por qué tu plataforma no te deja ver más gráficos? No es que la plataforma no los deje ver, es que los tengo ocultos. Para verlos, para visualizarlos, voy a tener que adelantarme con este del Market Wash. En el Market Wash, si te fijas, tengo los pares que eh, tenía en el mismo menú de ver gráficos. Y si le veo a Forex, me muestra exactamente los mismos. Pero puedo ver más. ¿Cómo veo más... ...con el botón contrario... ...en la rejilla de precios... ...que por cierto está... Eh, eh, ...para aquellos que les gusta estar monitoreando los precios... ...de distintos pares... ...sin estar... Este, ...viendo el gráfico... ...sobre todo si tú tienes buena memoria... ...yo casi no uso esto porque... ...si no lo veo visualmente... No, ...no me dice nada el número... ...porque no recuerdo los niveles muy fácilmente... ...mi memoria de corto plazo es malísima... ...este... ...si tú... Eh, ...haces clic... ...en el botón contrario... ...y le pones... ...el botón... ...mostrar todos... ...automáticamente... ...me aparece todo el montonal de pares... ...que hay disponibles, inclusive también... Este, ...el oro y la plata... ...y en los distintos eh, cruces... ...es decir, te muestra todo lo que el broker ofrece... ...y también hay formas de ordenarlos... no ...los puedo ordenar por grupos... ...todo lo que tiene que ver con Forex... Puedo pedir que me quite uno de esos subgrupos. Puedo generar un nuevo subgrupo. Puedo ordenarlos de distintas maneras. Eh, eh, de esta forma. Ahorita, ahorita vamos a ver cómo haces esto. Puedo yo pedirle que me muestre los símbolos. Y puedo. Desactivar un símbolo por default. Y dejar entonces. Un grupo de símbolos que a mí me interesen. O puedo activarlos. Y trabajar con eso. Por ejemplo yo quiero tener un símbolo. Yo solo voy a trabajar con lo que tenga que ver con el dólar. Entonces, todo lo que no tenga que ver con el dólar. Lo voy a desactivar. Y todo lo que tenga que ver con el dólar. Lo voy a dejar activado. Este lo dejo activado. Lo quito. Lo quito. Y así. no Supongamos que ya lo tengo listo. Para no ocupar mucho tiempo con esto. Bueno mm. déjame... Déjenme hacer otra forma para hacerlo más fácil En símbolos, vamos a esconder todos Me voy a quedar con los mínimos Tengo estos dos Otra vez me voy a símbolos. Voy a activar los que quiero Así es más fácil, ¿no? porque son tantos que es más fácil Activar los que quiero que desactivar los que no quiero Entonces, el dólar australiano lo quiero Y... El euro dólar lo teníamos ya. Este el franco dólar no porque ese es con dólar primero. La libra dólar lo quiero. Lo que hago es que lo estoy eh, generando. Eh, el dólar neozelandés con respecto al dólar americano. Tan, eh, aquí está. El dólar Hong Kong es no porque es al revés, el dólar canadiense, eh, todos los que tienen que ver con dólar, obviamente. Digamos que estos son todos los que quiero, ¿no? Y entonces estos son mis pares favoritos. Ahí ya los tengo puestos. Y puedo guardar yo con esto un set. Este set que tengo en la pantalla le puedo poner nombre. Y allá le pongo por ejemplo. Yo quiero que este sea favoritos. Y entonces cuando yo le doy aquí contrario. En sets ya me aparece también mi set de favoritos. Entonces puedo yo pasarme a los de Forex. O a mis favoritos. Dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, otra cosa, mucha gente dice, oye, MetaTrader no tiene gráficos de ticks, sí, sí tiene gráficos de ticks, no los tiene para que los estés viendo siempre, pero sí los tienes para, de default por lo menos, pero eh, sí tiene gráfico de tick, que lo puedes estar viendo ahí. Entonces yo puedo tener, eh, por ejemplo, el dólar neozelandés en la gráfica, y voy a aprovechar para mostrarte cómo cambiar rápidamente de par, con una configuración que tengas en la pantalla. Simplemente agarro el par. Lo arrastro y lo suelto. Oye, ¿eso como para qué me sirve? Ahorita vas a ver. De hecho es una de las funciones relativamente eh, cómodas. Eh, yo puedo estar viendo un gráfico, digamos, de 5 minutos. Pensemos que yo estoy haciendo scalping. Tengo un gráfico de 5 minutos. Déjame... Eh, Déjame pedir que me ponga la última vela. Yo tengo el gráfico de 5 minutos. Déjame quitarle el volumen. Tengo el gráfico de 5 minutos. Lo tengo en mi pantalla. Y tengo el gráfico de TICS. Entonces yo puedo estar viendo el comportamiento. Digamos más cercano del de gráfico de la vela puedo ensancharlo tanto como yo quiera y me enseña, mientras más me enseña más, más eh, eh, pasado ¿qué son los tics? mucha gente se pregunta, ¿qué es un gráfico de tics? cada vez que el precio cambia te muestra este, eh, un nuevo, una nueva línea eh, o, o el último salto de precio, ¿no? eso es básicamente un, un gráfico de ticks. cuando yo ya junto los ticks en periodos de tiempo, tengo lo que se ve aquí instalado, por ejemplo aquí son todos los tics que ha habido en cada cinco minutos. Ahora, los tipos de elementos gráficos. Los lineales. Tienes la línea vertical que es para separar periodos, por ejemplo. Quiero ver, eh, o quiero remarcar los periodos en esta forma, ver dónde están las fechas y horas en esos eh, niveles y no perderlos de vista de esta manera. Quiero correrlos y estar viendo dónde están. De esta manera lo puedo hacer selecciono Siempre que quiero mover algo, lo selecciono, haciendo doble clic, a menos de que le haya especificado que quiero que sea en un solo clic, en un solo clic. Y ahorita te voy a enseñar cómo se hace eso. Hay un botón que se llama Opciones. Te fijas, estaba aquí. Donde te aparece, esto es para controlar todo lo que hace MetaTrader, y muy rápidamente lo vamos a ver. Eventos eventos pueden hacer sonar a MetaTrader y si no quieres que suene le quitas esto, bueno obviamente en el server todo lo que tiene que ver con la información del contacto con el broker y te acuerdas que decía que esta plataforma permite enviar el feed de precios de tu broker a otros programas que permitan aceptar feeds de precios externos con esto lo haces, lo activas y con esto te permite estar mandando el feed de precios de, de, a, a, al, viene la ayuda donde te suelta los feed de precios todo esto, ahí está eh, también eh, puedes tú eh, viene ahí una sección de ayuda para exportar eh, el feed de precios, etcétera ahí lo puedes hacer eh, también puedes tú eh, si de repente tu proveedor de internet eh, te ha puesto proxy y necesitas activarlo, bueno, pues entonces aquí lo vas a activar y ya le pones las configuraciones para eso, ¿no? Este, en fin, todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas, desde aquí lo puedes cambiar. En los gráficos, todo lo que tiene que ver con lo que aparece en los gráficos. Por ejemplo, lo que habíamos visto que queríamos que apareciera por default. Y la otra cosa es el hay un consejo por ahí que dan, si tú de repente tienes eh, muchos gráficos o muchos indicadores técnicos y se te hace lento el MetaTrader, una forma de aligerarle la carga a la computadora es reducir el número de barras en el gráfico en el tema de eh, la siguiente pestaña objetos puedes pedir que te muestre las propiedades del objeto luego de haberlo creado por ejemplo yo voy a trazar una línea. Después de que la trazo. Le puedo pedir que. Me muestre esta ventana Que es la de propiedades. Y entonces. Si yo cada línea que voy a trazar. Voy a cambiar el color. Probablemente me convenga tener esta opción activada. Si no lo voy a cambiar. Lo que más me conviene. Es como está normalmente. ¿no? Que es. Despalomeada. Y entonces dibujo yo la línea. La termina de trazar y cuando, por cierto, para dibujar una línea, voy a irme más atrás para los más nuevos, selecciono el objeto gráfico, selecciono el punto de origen donde quiero trazar el objeto gráfico, pulso el clic izquierdo o el clic de activación de cosas de tu mouse, porque hay solo los que pueden cambiarlo, eso es propiedad de Windows, eh, y lo empiezo a arrastrar sin soltar el botón hasta donde lo quiero dejar suelto el botón y automáticamente me queda en la línea de trazada. la línea la puedo hacer como está esta, con una extensión es decir, que se siga dibujando más allá de donde dejé la extensión o puedo yo pedir que la deje cortada hasta donde dejé de hacer el trazo para hacer esto, hago doble clic para seleccionar la línea pulso sobre la línea en cualquier parte con el botón contrario le pido que me enseñe las propiedades de la línea de tendencia, que es el elemento que acabo de dibujar. Y ahí puedo yo, una, poner nombre. Tuviste que cuando usé el Expert Advisor de la controladora a la, a la línea, le puse el nombre de Stop Loss. Puedes ponerle nombres a los elementos gráficos. Y el nombre te sirve una para que tú lo puedas identificar. Y otra te sirve para que puedas... Eh, permitirle a los expert advisors que, y a los indicadores técnicos que los identifique. Eh, para quitarle la extensión, le puedo yo pedir que me ponga o me quite el rey, por ejemplo, el rey es esa extensión, si yo se la despalomeo, me la va a dejar marcada hasta esta zona, oye oh, a mí me choca que cuando estoy usando eh, el MetaTrader, al día siguiente tengo que andar borrando las líneas del día anterior porque opero en timeframes muy cortos y las líneas que dejo me, me estorban para el día siguiente, bueno lo que puedes hacer es seleccionas la línea, para seleccionar una línea insisto toca donde está la línea Por acá, todo mal. La mala noticia es que debo reconocer que me creé un experto en MetaTrader y ahora acepto que no. La buena es que siempre quiero aprender exactamente. Este eh, para extender una línea, seleccionas la línea, oprimes la tecla Shift, que es con la que pones las mayúsculas eh, en tu teclado. Y sobre la última parte arrastras la línea sin cambiar. Si te fijas, yo estoy moviendo el mouse y no se cambia la forma de la línea, nada más se extiende, lo mismo puedo hacer con el límite inferior, si ¿Sí ves, lo va a dejar justo en donde quede mi mouse, aquí se ve más claro, agarro, selecciono donde está, y va a quedar justo donde quede mi mouse, esto por ejemplo es muy cómodo, si estás eh, trazando triángulos de Elliot para eh, eh, lo, sacar la medida del impulso del triángulo, el Trust Measurement, de, eh, le estoy destrozando el inglés ahí, pero bueno, en fin. este, eh, eh, La medida del impulso del triángulo, o la medida de confianza de tu triángulo, que debería haber sido medida de impulso, pero en fin, este, la puedes eh, dejar así muy bien, ¿no? Así ya colocas tu mouse justo donde estaba el origen de la onda A, y ya con eso tienes precisamente eh, para la, la que no coincide con ella el término, y puedes medir exactamente el tamaño, y no calculado ahí más o menos bueno, ahí están dos funciones la otra función que puedes hacer con los elementos gráficos, si tú seleccionas una línea, oprimes la tecla control, una línea o cualquier otro elemento gráfico todos estos son elementos gráficos. Oprimo la tecla control y arrastro hacia afuera de la línea, es decir, donde no hay línea, la, el elemento, tengo un elemento idéntico. Y entonces puedo con eso trazar canales de forma mucho más eficientes Y no tengo que hacerlo como se hace en las plataformas que no te dejan hacer eso, ¿no? De origen a final, lo pones en la proyección y luego vuelves a trazar el canal vale entonces así es como duplicas los elementos y lo puedes duplicar cuantas veces tú quieras vale esta misma función la puedes aplicar tanto la de la que te mostré de este de, de extender una línea como de eh, eh, duplicar en cualquiera de los elementos gráficos vamos a seguirnos con los elementos gráficos por ejemplo Tienes el elemento gráfico Bueno, ya vimos el de horizontal, vertical El de línea Ah, el de horizontal nada más aclarar Que tú puedes ponerlo directamente En un precio específico Por ejemplo, yo quiero tener el 1964, 1965 cerrado Puedo poner Propiedades de la línea horizontal Me voy a parámetros Y ahí le pongo el 1965 exacto Vale entonces ya quedó justamente el 1965 y no tengo que andar media hora calculándole el tamaño MetaTrader tiene una función que eh, se llama eh, la de Iman. que lo que hace es que cuando tú dejas una línea o un elemento gráfico lo suficientemente cerca de una de, de, de un nivel de una, vil, una velita se ajusta a ese nivel de velita eso también lo puedes controlar desde el menú de opciones, antes lo teníamos como un imán afuera, luego lo quitaron y lo reaparecieron en el menú de opciones, y es aquí en esto que se llama Magnet Sensitivity, si yo dejo puedo pedirle que el rango de sensibilidad sea a 20 pips, entonces si yo a 20 píxeles, píxeles es el punto mínimo que reconoce tu pantalla, si yo por ejemplo trazo esta línea y la dejo así de alejada yo espero que ya en el rango de píxeles Quede como para poderla pegar Si estás, cuando la suelto automáticamente Me la pego, si a ti te molesta Que eh, se te estén reajustando Las líneas y lo quieres quitar No debes Mandarle un email a MetaTrader para que Te lo quiten, no, lo que tienes que hacer es Meterte a opciones Porque el otro día me encontré ese post <ríe> Y poner Cero y entonces Ya no va a haber imán donde lo pongas es donde quedo... Y ya no se te brinca... ¿Vale? Y Esto es como por ejemplo... Para cuando quieres manejar niveles de Fibonacci... Exactamente en niveles... Por ejemplo los Fibonacci Extensions... Para medir las proyecciones de los triángulos... O algo así... ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre esto? ¿No, ¿No? Opciones... Vamos a seguir con las opciones... ¿Seleccionar el objeto después de su creación? Bueno, normalmente... Voy a palomear, bueno, voy a poner normalmente como está Normalmente yo escribo un objeto Y no queda seleccionado Si lo quiero seleccionar, tengo que oprimir doble clic sobre él Pero si yo quiero que quede seleccionado Todos los objetos que yo dibuje Puedo pedirle en opciones Que seleccione el objeto después de su creación Lo suelto y entonces automáticamente queda seleccionado. ¿Vale? Para eso es esa función. En opciones, vamos con la siguiente pestaña: Trade. Alguien me preguntaba por ahí: ¿cómo se le hace para que no te esté eh, molestando la, la pantalla de eh, advertencia de la operación cuando estás usando el módulo de One Click Trading? Cuando no quieres que funcione el One Click Trading, es decir, cuando no quieres meter operaciones de forma eh, de un solo clic en la pantalla, o cuando quieres, por ejemplo, cerrar una operación eh, utilizando eh, cierres parciales, tienes que desactivar el One Click Trading y los, eh, los desactivas así, con opciones... Eh, despalomeando el one click trading, siempre que lo deselecciones cuando lo vuelvas a seleccionar, te va a aparecer esta pantalla donde te advierten que aunque no quieras si le das clic al botón de compra, se va a meter la compra y no hay Dios que te quite esa compra ¿no? este, se puede hacer con opciones, vamos a acabar con el menú de opciones primero Objetos, bueno, ya vimos todas las funcionalidades del objeto. Trade, ya vimos las funcionalidades del trade. Si yo quiero que el símbolo por default sea el último que estuve utilizando, perdón, sea el del gráfico que estoy viendo, es en automático. Si yo quiero siempre meter operaciones eh, eh, en un solo símbolo, le puedes poner por default y le dices cual quieres. Si yo quiero utilizar el eh, operar eh, solamente en el último que he utilizado, pongo este yo te recomiendo que lo dejes en automático, para que solo el gráfico que estés viendo sea el que operes. Si yo quiero eh, un tamaño eh, fijo de operaciones, puedo ponérselo en default, el tamaño fijo, por ejemplo, un lote, o si yo quiero que se acuerde del último tamaño de operación, le pongo el last used, el último usado. Y la desviación, la desviación es... Cuánto puedo dejar yo que el precio corra para que la operación de todos modos entre y no me haga un recall, por ejemplo, o un cambio de precio. Le puedo decir que me lo deje a un pips, 2 pips, 3 pips, 5 pips, 10 pips, en fin. Acuérdate que en los de 5 dígitos los pips son la unidad mínima que maneja el gráfico. Entonces, si tienes aquí 5 dígitos, 5 pips son medio PIP en realidad ¿No? Pensando que el PIP es el diez milésimo De eh, unidad ¿Vale? Entonces este es el que tienes de default O el último que habías dejado programado Yo puedo ponerlo en default 5 por ejemplo Y aceptar, quiere decir que Si en lo que mando la orden Hay un cambio de precios, el broker Ya no va a A, a marcarme error en la apertura de la operación Sino que simplemente me va a dejar el que le he indicado yo, ¿no? Básicamente es eso. De, ah, para los expert advisors. Aquí vienen todos los por default. Permitir que los expert advisors utilicen, este, eh, o se activen. Bueno, pues aquí lo pones. Desactivar expert advisors cuando la cuenta haya cambiado. Es que el expert advisor solo quiero en esta que es una demo, pero si me cambio la real ya no los quiero. Se pues lo puedes poner o al revés, ¿no? Ahí lo puedes poner deshabilitar los expert advisors cuando los profiles cambien, el profile ya te enseñé que es cuando cambie la configuración de tus gráficos ya no aplique los expert advisors lo puedes pedir, eh, pedir eh, permitir que el expert advisor opere aquí está, a lo mejor me gustan las funcionalidades del cálculo de las líneas, pero no que me meta las operaciones pues si le quito ese peligro, todo lo que tiene que ver con meter operaciones, no lo va a hacer, pero lo demás sí va a funcionar pedir confirmación manual cuando llegue el momento de meter una compra en vez de comprar, me va a decir oye, hay una posibilidad de compra, ¿quieres comprar? y ya ahí me, da, me va a dar chance a usarlo estábamos en línea, eh, ya lo vimos el canal equidistante que lo que hace es que te maneja un canal que puedes modificar para trazarlo digamos como canal de origen, ¿no? eso es básicamente lo que hace pero que perfectamente se puede manejar como dos líneas de igual manera de bien yo de hecho normalmente no lo uso, yo utilizo las líneas el otro, el Fibonacci el retroceso de Fibonacci los retrocesos de Fibonacci lo que para todo esto es todos los elementos gráficos tienen uno, dos o tres puntos eh, o más, vamos, pero vamos, tienen una serie de puntos que debes definir y los haces precisamente arrastrando y soltando. Entonces te pones de origen a término del movimiento y con esto mides el tamaño del retroceso. Ahí vienen los, los niveles de Fibonacci. Y el, el tiempo. Las líneas de ciclo. Lo que hace es que me marca una línea cada ciertas evoluciones. Por ejemplo, y aquí hay que entrar a la, a la teoría de las de los ciclos eh. Eh, la teoría de los ciclos dice que eh, los ciclos tienden a repetirse entonces por ejemplo aquí estoy moviendo desde el centro y así muevo el elemento puedo yo tener o puedo yo comparar por ejemplo el ciclo por aquí y eventualmente suele ser rutinario no, no, no Puede ser de máximos a máximos, de máximos a mínimos. Y ahí ya es todo. una teoría. Son niveles donde el precio es susceptible de cambiar de precio. Cerca de esas zonas es susceptible de cambiar de precio. Como vamos, vamos muy bien. Perfecto. Vámonos con el siguiente entonces. Este fue la herramienta de ciclos. Todas les puedes cambiar el color. Las mismas cosas que hemos visto las podemos ver con todos. Es exactamente lo mismo. El tenedor de Andrew. Tienes tres puntos que marcar en este Lo que haces es que Pones y sueltas el primer punto Clic y marca el segundo punto Clic y marca el tercer punto Y te marca el tenedor de Andrew lo, Y una vez que ya está dibujado Puedes modificarlo Lo que dice el tenedor de Andrew O la teoría del tenedor de Andrew Es que en La línea del centro Eventualmente si la tendencia no cambia Se va a tocar Entonces es un objetivo entonces eh, el precio tendría que ir a bajar a tocar el tenedor de Android ¿no? La línea del centro del tenedor de andrew Hay otras plataformas que eh, muestran divisiones del tenedor de andrew eh, eh, Líneas intermedias, este no lo maneja y creo que eh, Al menos no por default y ahorita vamos a ver Si se puede agregar No, no tiene para manejarlo Nada no, más no le puedes cambiar el color y tanto remedio. Ni modo, este es así y se acabó. Que es como originalmente, por cierto, se había lanzado. ¿eh? Puede que haya por ahí este algún script o algún... Eh, sobre todo tendría que ser un script. Las cosas que solo se ejecutan una vez son con scripts. Puede que haya un script de eh, un tenedor eh, avanzado. Y si no, puede que este, eh, puedas programarlo y sea algo interesante. Los objetos estos de, de círculos, parábolas Todo esto Tienen dos propiedades La primera, bueno, trazas los eh, niveles Para la, la el, el óvalo eh, Puedes pedir que te ponga El relleno o que no te lo ponga No sé, a lo mejor Por el tamaño del punto no se ve, pero Voy a ponerlo más grueso por cierto cuando tú haces más gruesa una figura ya no puedes cambiarle el tipo de línea si lo tienes en lo más delgado sí puedes cambiar el tipo de línea Tienes son 5 o 6 niveles de línea 5 niveles de 5 tipos de línea voy a ponerlo más grueso ahí está ¿no? si te fijas eh, si le quito el que lo dibuje como objeto de fondo ya no se ve el relleno, si quiero que me ponga el relleno, le pido que me lo ponga como fondo, y entonces se ve el relleno vale, eso es básicamente la idea, para seleccionar un objeto dale clic eh, a veces en el mero centro funciona pero a veces es más fácil, sobre todo estos que son objetos eh, eh, que tienen dos dimensiones eh, lo más fácil es darle sobre la orillita siguiente objeto el triángulo un punto, dos puntos Tres puntos y queda el triángulo puesto. Por ejemplo para los que usan el tren armónico pues, supone que por ahí debe haber un, un triángulo Y luego el otro hacen el cálculo del de garli Y a partir de ahí trazan el siguiente triángulo ¿no? Y ahí queda el, el, la formación de la mariposa, el vampiro, o lo que sea ¿no? El murciélago, perdón, lo que sea y con el cual es exactamente la misma historia por ejemplo para las ventanitas de precio ahí lo tienes puedes pedir que solo sea el contorno y también como con cualquier otro elemento, todos los que te he mostrado puedes pedir que se vean o no se vean en distintos timeframes vale, aquí no se ve, pero como le dejé en el mensual seguramente en el mensual se debe ver ahí una cochinadita de rectángulo aquí en periodicidad, este, creo que en cuatro lados también se lo puse ¿no? bueno, vamos a ponernos a mensual que ahí se veía. periodicidad, mensual y no se ve por el tamaño, pero seguramente que ahí está vale, dudas, preguntas, comentarios hasta ahorita si hay un objeto que no encuentras, desde aquí lo puedes localizar y lo puedes estar borrando o puedes seleccionar varios a la vez ah no puedes, ahí está, puedes seleccionar varios a la vez y delete, perdón no suprimir, delete el, el botón delete y ya queda ¿no? ya le vas a cerrar dudas, preguntas, hasta ahorita no todo bien canal de Fibonacci lo mismo, nada más que te lanza paralelo al nivel de tu, eh, de tu canal te lanza en proporciones de Fibonacci que le puedes cambiar paralelas, ¿no? Entonces, así es como lo puedes tener. Otro, este, perdón, aquí lo borro. El de, del botón de propiedades es para los niveles. El de este, el Fibonacci Arc, aquí se ve muy, muy abierto. Pero si yo comprimo el gráfico, debo ver el radio mucho más concentrado. Ah, déjame, oye, déjame volverlo a trazar en un time frame más bajo. Me voy a bajar a una periodicidad de. Fíjate cómo no tengo el menú de periodicidad, pero puedo seguir cambiando de time frames. Y si no quise hacerlo con el contextual, también desde aquí se debe poder ver. Espérame periodicidad, ahorita te digo dónde está aquí está, en charts periodicidad, todo todo lo que te estoy mostrando se puede ver eh, eh, utilizando los menús continuando con más en el tema este de el, la estábamos ahí con el arco, perdón, se me ha ido el avión en el arco igual, origen, final y queda, ¿no? Aquí se ven enormes, pero... Debe haber una forma por la cual los está marcando tan amplios. Tac, tac, tac, escala, vamos a bajar la escala. Aquí lo que pasa es que eh, eh, las escalas se utilizan... Ah, las caras se utilizan, este, hay que entender que el, el gráfico como tal y este era un debate que yo tenía, este, muchísimo. Por ejemplo, para la técnica de Gan te dicen las líneas de 45 grados y si yo pongo un compás en la pantalla, tal vez una línea de 45 grados se ve así. Pero si yo ensancho la graf, eh, eh, si yo hago las velas más gra más anchas la línea se ve mucho más acostada, ¿no? mucho más aplanada llegando al punto que si yo comprimo mucho el gráfico puedo llegar a ver, por ejemplo voy a unir estos dos puntos aquí veo una línea que es relativamente vertical y si yo agrando pues se ve bastante menos vertical, ¿no? depende del ángulo que haya entre los puntos donde estoy trazando el, el el objeto entonces eh, lo que haces con, con la escala es precisamente fijar cuántos píxeles por cuántos este eh, qué proporción va a tener entre precio y eh, desempeño de precio ¿no? o, o recorrido de precio hay alguna opción para crear nuevos objetos no hasta donde yo sé no podrías crear eh, algún objeto haciendo un script y valiéndote de eh, la reutilización de los objetos que ya existen como qué objeto te gustaría tener polígonos que así me parece que tendrías que estar combinando este calculando los los giros en gradientes creo que ha de ser este de, de varios triángulos para poderlo tener pero no, no, no hay una forma de crear nuevos objetos este que se pueda incluir o puedes utilizar líneas ah, pues sí, a lo mejor sería mucho más fácil no utilizar líneas trazar una línea guía le pones su nombre y automáticamente el script que la identifique y, le, y trace el, el objeto no hay de otra no hay de otro más que ese eh, qué más eh, hay el canal de fibonacci que es exactamente lo mismo el abanico perdón de fibonacci el abanico de gan que originalmente viene eh, con escala pero que le puedes tú modificar la escala eh, está eh, las líneas de gan que es una línea que te la lanza a 45 grados con el escalado que tiene ojo con eso y aquí volvemos a la misma situación no este una escala de ya si la modificas ya ya cambia el asunto, ¿no? O sea, ahí ya ya es otra cosa, ¿no? Pero las líneas de gan originalmente, si las trazas como van, lo que quieres es que solita él calcule el grado de los 45 proporcionando la relación de precio con tiempo. Eh, ¿Cómo lo hace MetaTrader? Me parece que debe ser calculando los pips por, este, por ¿cómo se llama? Por periodo de tiempo. Ese es el escalado. Entonces si yo quiero por ejemplo. A ver si mi teoría es correcta. Si yo le pongo 100 pips. Debería mostrarla al doble del escalado. Efectivamente. Es el número de pips por tiempo. Que nada más. Ahí hacen una introducción muy rápida. Sobre el tema de, de GAN. Este, Para eso sirven los números mágicos de GAN. Para saber cuál es el escalado. Que le tienes que dar. Continuando con más el tema de el, la desviación estándar, esa se calcula con la, digamos así con la desviación que tiene, desviación estadísticamente es que tanto en un grupo de, de, de objetos, vamos a decirlo así, en un conjunto, que tanto se desvían los valores de ese grupo entonces aquí pues son los precios por ejemplo de cierre de eh, las velas del tamaño del tramo que dura mi trazo original, ¿no? que lo puedo extender también pero solo me calcula el tramo del trazo y entonces a una desviación estándar me coloca este canal pero le puedo cambiar las desviaciones estándar por ejemplo lo puedo hacer a dos desviaciones y es mucho más ancho el canal. ¿Por qué? Porque permite desviaciones más grandes. ¿Se ¿Sí me explicó? Desviaciones, por ejemplo, si yo tengo a uh, una serie de alumnos de kinder, digamos, y todos tienen 5 años. Bueno, pues la desviación estándar eh, sería en eh, qué porcentaje puede cambiar cambiarse, por ejemplo, el 1% adicional. Entonces, si alguien tuviera eh, eh, una... Una edad 5% adicional entra dentro de ese grupo. ¿Sí me explicó? Calculas el promedio y el porcentaje de desviación. Y así es como lo terminas Ese es el mismo principio por el cual funcionan las Bollinger Band. Las desviaciones del de, eh, 1%, por ejemplo. Eh, la otra es el tamaño de. Eh, Perdón, es el objeto este de la línea de regresión lineal Y entonces te sirve para marcar la tendencia Por ahí alguien me preguntaba de un indicador que pudiera servir para la tendencia Este te podría servir Entonces aquí lo que te interesa es ver la tendencia que hay en este eh, en este movimiento Aquí lo que hace es Si te fijas, aquí ya no, no está preguntándome de dónde a dónde quiero la línea sino me está preguntando Ya no me deja mover el contorno de la línea Sino que me está me está preguntando eh, nada más las velas para poder marcar las desviaciones y la otra es eh, la línea de, can, de, de grado de ángulo a la proporción que tienes puedes tú sacar a ah, no es cierto esto es eh, directamente eh, te saca, te dice cuál es el grado para que tú puedas ver cuál es más inclinado. Por ejemplo, ¿cuál retroceso fue más eh, eh, inclinado? Ah, pues puedo comparar yo de máximos a mínimos de los periodos de retroceso y será, ah, bueno, pues este tuvo un retroceso de un, un ángulo de 27 grados y este de aquí, bueno, si lo trazo con otra puedo ver que fue más empinado, ¿no? Porque tengo 34 grados. ¿Vale? Para convertir el gráfico a Range Bar fijas en estas últimas versiones de MetaTrader 4, no, no, no, no conozco a ningún expert que haga eso. Pero seguramente si lo buscas en Google y alguien, lo, alguien ya lo debe haber programado y por ahí aparecería. Vale. Y ya para terminar, vamos con el elemento gráfico más interesante. Si te acuerdas, tú en la controladora había puesto yo las etiquetas, en vez de utilizar, por ejemplo, una línea de precio, las, las, eh, con las etiquetas de precio para poder eh, marcar los niveles de eh, compra programada o venta programada. Este, ¿Por qué lo hice? Porque tú puedes dibujar varias. Es el único elemento gráfico donde puedes dibujar varias. Y bueno, y aparte que tiene la ventaja de que te muestra el precio donde la soltaste. Puedes poner varias. Y te las va a borrar con un solo clic. Borrar todas estas. Y no importa si están seleccionadas, si no están seleccionadas. Y no afecta a otros elementos gráficos. Por eso es que me gustaron las etiquetas. Y por eso es que las uso, Porque cuando tú te vas, dejas de operar, si tienes varias eh, líneas programadas... Este, y dejas órdenes programadas eventualmente cuando se abriera la plataforma al día siguiente podrían ejecutarse si se cumplen las condiciones que tenían entonces para evitar eso antes de irte simplemente dices bórrame todas las eh, eh, arrows y ya están por cierto si tú dibujas una etiqueta y quieres cambiarle de lado no tienes que redibujarla nada más te vas a propiedades en parámetros el 5 lo cambias por 6 o si dice 6 lo cambias por 5 y cambia de lado por si te estaba estorbando. Y con esto terminamos la parte de este, eh, las etiquetas. Me falta mostrarte los elementos gráficos. Me falta mostrarte ahora cómo se hace un time frame que no existe en MetaTrader. Este es un time frame. Vamos a bajarnos, por ejemplo. Tú sabes, voy a volver a poner la la, la, la ventana de periodos. Tú sabes que eh, MetaTrader tiene estos periodos y se acabó, pero yo utilizo gráficos de 6 minutos, no quiero de 5, no quiero de 15, quiero de 6 minutos, ¿cómo le hago? Bueno, el procedimiento es muy sencillo, uno que puedes utilizar eh, prácticamente ya como tienes, porque eh, la, la computadora, porque el MetaTrader, perdón, instalado, porque viene en eh, los scripts de default, es el siguiente procedimiento, yo abro, un gráfico, este en el que deseo ver, el múltiplo, por ejemplo, si quiero ver un gráfico, de 6 minutos, abro el gráfico de un minuto, y después de ahí, me voy a poner, en el navegador, y aquí viene uno que dice, eh, Periodo, pan, pan, pan, period Converter. ¿Vale? Lo arrastro y lo suelto sobre el gráfico. Y me va a preguntar por cuánto quiero multiplicar el periodo. Bueno, si este es de un minuto y yo quiero ver gráficos de 6 minutos. Aquí le pongo 6. ¿Vale? Y le doy a aceptar. Y dices, uy, valiente asunto. No funcionó, pero todavía no acabo. Lo que hace este script, es estar mandando la información y multiplicándola, o agrupándola en paquetes de seis periodos. O vamos, eh, seis velas de estas me las va a poner en un solo paquete. Si tú te fijas, en el menú File, viene la opción de abrir offline. Significa abrir las gráficas que no tienen feed automático de precio, al menos no por MetaTrader. Le abres el offline y te va a dar una lista de las gráficas offline ahí busco la gráfica del euro en el periodo que yo cree es del USD CZK a ser dólar contra no sé qué checo este USD CZK y ahí viene ahora ya el gráfico de seis pero fíjate que es el único que viene con gráfico de 6 minutos M6 le digo que este es el que quiero abrir. Y voilà, ya tengo un gráfico de 6 periodos. El problema es que no cambia el precio, está fijo. Hay otra forma de hacerlo para que te actualice el precio. Cierro este. Agrego un indicador que te lo puedes bajar ahí de la plataforma de MetaTrader. Que se llama. ¿Dónde están mis indicadores? Insert indicators custom se llama p 4 l Periodcon F7 abre las propiedades de un expert advisor si lo tienes conectado F8 sirve para eh, abrir el chart Setup, pero que te digo por el programita este que tengo aquí para ver las teclas no lo deja abrir F9A, F9 abre una nueva orden la pantalla para para colocar una nueva orden Pero que también por este programa no me lo deja Perdón F10 abre la, abre la ventana de precios Esta es una ventanita Que okay, caray que no lo deja F10 donde pues. No pues sabes que no, Voy a cerrar esto y ahorita lo abro F10, abre la ventana de precios. Esta es la ventana de precios. Le puedes cambiar la configuración. Le puedes pedir que te ponga más datos. El máximo y el mínimo del día. Bueno, del periodo. No es del día, ¿eh? Del día. Este, la hora del último cambio. O sea, cuando fue la última vez que cambió el, el precio? Los colores también se los puedes cambiar aquí en propiedades y el tamaño de letra. El fondo, por ejemplo, que sea blanco. El tamaño de letra, el tipo de letra es taoma, Puedes pedir que sea Arial O lo que quieras Este, el tamaño, no sé por qué a ah, Custom Size, lo activas aquí Y le das el tamaño Ok, y ahí está Nada más lo tienes que configurar un tamaño de Donde se pueda ver, y ya queda Ah, y el tamaño, el color de la letra también hay que cambiárselo para que se vea aquí, pero bueno, en fin, todo esto lo puedes configurar, ¿no? Aquí está, este en el foreground le vas a poner por ejemplo negro para que se vean las letras y ya quedó. Es lo mismo que te pasa cuando cambias el color y le dejas el foreground, este, del mismo color del background en el gráfico, no vas a ver los precios. Básicamente es esto. Y ahí tienes tú Este todo lo que hay para este F10, luego, vámonos con las siguientes F11, cambia el gráfico a pantalla completa, eso ya lo habíamos visto solo te deja la prueba barra de menú, todo lo demás es información del gráfico muy cómodo cuando tienes muchas gráficas y poco espacio para leer Este F12, desplaza el gráfico a la izquierda ahí se nota, ¿no? bueno, ahorita cuando tengo con el auto scroll, ya de rápido se hizo, pero vamos y si estás en un modo de prueba, F12 te muestra el siguiente tick. Si la tienes pausada F12 Te muestra el siguiente pip, el siguiente tick, Perdón eh, F F5, Shift F5 Te cambia al perfil anterior Ah, hay una cosa que no hemos visto Y son los templates Hasta ahorita solo hemos visto Los, los, los perfiles, pero no los templates ¿Qué tal que yo siempre Que me conecto Que abro una gráfica nueva Quiero ver una gráfica este, Con un promedio móvil puesto pues lo que puedo hacer es le pongo el, o un indicador eh, X, por ejemplo el, el indicador de dónde estaban los indicadores aquí, este, ah no que están antes, antes aquí estaba también para agregar los indicadores y lo quitaron, pero antes te digo me 3 de 13, este eh, digamos que quiero yo meterle el indicador de Bill Williams de el alligator. Delay, ¿no? Eh, ¿qué es esto? Como que el, mi puntería con el mouse está fallando Pero en fin, bueno, el MACD Para no tardarme Siempre que abro un gráfico nuevo quiero ver esto del MACD Si yo abro un gráfico nuevo No voy a ver el MACD si no lo tengo así programado Pero si le agrego A el perfil Que por aquí debe venir el template, perdón si aquí no aparece el template... Tampoco ya me no aparece aquí el template... ¡Uy! Uh, ¡Qué cosas! Bueno, el template... Lo puedes ver aquí en Charts... Templates... Lo puedo salvar como un template... Y le pongo... Gráfica con MACD... ¿Vale? Entonces si yo abro un nuevo gráfico... No me aparece el MACD... Pero ya no me tardo... Porque simplemente... Le pido que me muestre el template gráfico template. Le pido que me muestre el MacD. Gráfica con MacD, ¿dónde está gráfica con MacD? MacD, MacD. Gráfica MacD y automáticamente me pone el indicador de MacD como lo tenía. Si yo dejo elementos visibles también me los salva. De tal manera que los templates sirven también para eh, guardar, por ejemplo, las líneas de tendencia y todo eso en su lugar. Puedo yo tener un template base y después cambiarme a otro timeframe y complementar en el otro timeframe lo que quiera ver. ¿Vale? ¿Se entiende la, la, el uso, la aplicación de los templates? ...y cuál es la diferencia entre los templates... ...y lo que es este... Eh, ...los profiles... ...profiles es que te guarda... ...el set de gráficos... ...con la información que tienen los gráficos... ...y el template... ...te guarda eh, la configuración de solo un gráfico... ...no de todos los gráficos... ...ahora sí, ya quedó más claro... Otra, ...otra cosa... ...hay veces que tú tienes las líneas de tendencia... ...y la idea, la estrategia ya puesta... ...y de repente como tienes varias gráficas en la pantalla se te va y dices esta, esta chan chan bye. y la cierras y dices, oh dios ya perdí mi análisis, no te preocupes pensando en eso MetaTrader hizo esta carpeta que se llama delete, y bueno pues todas las eh, delete este, aparecen aquí, ¿no? entonces la vuelves a abrir y ya queda automáticamente colocada vale y creo que ahora sí ya te enseñé absolutamente todo lo que había el editor ya lo habíamos visto las opciones ya lo habíamos visto la ayuda ya lo vimos bueno y aquí vienen los links para abrir las páginas de internet y descargas de los distintos este, elementos también viene del mql 5 este el sitio aquí es donde te vas a dar de alta para poder tener clave para poder estar este cómo se llama eh Dando señales y recibiendo señales. ¿Vale? Y con esto terminamos el curso.